Con una buena gestión, trabajando la buena dirección y con la ayuda de Peter Lim, haremos del Stalla un lujoso complejo de viviendas, con zonas ajardinadas y todo tipo de servicios para la familia. Ah, y olvídese de los zombies del exterior mientras acaban de pudrir. ¡Aún Valencia!